Bienvenidos a este sexto video en el cual estaremos dibujando áreas o cómo se dibujan las áreas dentro de OpenStreetMap con nuestra herramienta ID Editor. Las áreas se usan para mostrar los límites de los elementos como lagos, edificios y áreas residenciales. También se puede usar para un mapeo más detallado de muchos elementos que normalmente se pueden mapear como puntos vamos a presionar nuestro botón área para poder agregar una nueva vamos a darle clic agregaremos este patio al mapa dibujando un área las áreas se dibujan colocando nodos a lo largo del borde del exterior del elemento vamos a hacer clic y presionar la tecla espacio para colocar un nodo de inicio en una de las esquinas del patio de recreo. Entonces vamos a situarnos aquí con nuestro cursor y vamos a darle barra espaciadora. Vamos a continuar dibujando el área, colocando más nodos a lo largo del borde del patio de recreo. Está bien conectar el área con los senderos existentes. Entonces eh, uno de los consejos que nos dan es que con la tecla A, Alt, nosotros podemos evitar la conexión con los nodos vamos a dar aquí clic conexión con nodo si nosotros no presionamos la tecla alt podemos conectarnos al siguiente nodo y ahora la voy a apachurrar para que se pueda mostrar ahí estoy eh, tocando la letra la tecla alt y no nos conecta con el nodo en este caso está bien que podamos tocarlo vamos a darle clic y veremos que nuestra, nuestra, nuestro nodo al tocar se vuelve gris. Vamos a seguir. Es importante mencionar que nosotros cuando conceptualicemos. Debemos tener mucho en cuenta que tiene que ser en base a lo que estamos dibujando. Aquí hay un árbol. Hay muchas personas que cuando están iniciando en el tema, eh, dibujan y le dan la vuelta al árbol y regresan a la esquina. Eso es un error. Lo correcto es que nosotros veamos que la barda o la frontera llega a esta esquina y no importa que cortemos el árbol, pues lo que estamos dibujando es el parque. Vamos a dar clic y vamos a terminar hay dos maneras de terminar, uno es dando en el último nodo y después eh, dando la tecla Enter para poder finalizarlo y la otra opción es dar doble clic, yo voy a dar en este caso Intro para que nos dibuje eh, o termine la edición de dibujo vamos a buscar nuestra etiqueta, en este caso la etiqueta que estamos buscando o nos pide es que se llama patio de juegos de juegos vamos a dar clic y dice, este patio de juegos no tiene nombre oficial porque no agregamos nada en el campo nombre, en su lugar agregaremos algunos detalles adicionales acerca del patio el campo a la descripción entonces vamos a agregar una descripción, vamos a darle aquí descripción y en la descripción pondremos parque de juegos para niños, entonces con esto nosotros podemos darle una descripción de lo que es el parque y cómo es que, que se comporta, eh, recordemos que la información no es necesaria guardarla, eh, se guarda automáticamente, entonces si queremos salir solo basta dar escape o el botón cerrar, vamos a dar escape y ya hemos construido nuestra primer área en OpenStreetMap Vamos a verificar algunas otras opciones que se puedan hacer con las áreas. Vamos a imaginar que esta área no es un parque, sino es una cancha de fútbol. Nosotros podríamos elegirla. Y aquí en las etiquetas elegir eh, esa, esa, esa proporción. Más bien ese etiquetado. Entonces, cancha de fútbol. Aquí está la cancha de fútbol. Nosotros podemos verla. Aquí y nos da una descripción de lo que es una cancha de fútbol. Ahorita estamos en el supuesto. Eh, ya es un parque, pero si esto lo podemos emular a otras áreas, en este caso una cancha de fútbol, un centro comercial, un área de bosque, o algo que, que conlleve un área, podemos buscar aquí el etiquetado. Entonces, eso es como, como se puede hacer, ahorita yo, yo no lo guardé, de todos modos lo podemos hacer de prueba, recordemos que eh, el mapa donde... Estamos navegando en estos momentos, es de prueba y no hay ningún problema en el que podamos nosotros eh, modificar algún elemento. Aquí vamos a ver otro elemento que también es un área que ya está dibujada y es un estacionamiento o un aparcamiento. Entonces dependiendo de lo que nosotros deseamos dibujar o lo que nos pide el mapa nosotros podemos encontrar la etiqueta. Aquí está otro, otro, otro atributo, el cual son edificios, que más adelante estaremos viendo cómo dibujar esos atributos de los edificios. Podemos seguir explorando y viendo eh, otras áreas que, que van a, de acuerdo a lo que nosotros estamos eh, dibujando. aquí vamos a ver otra área que aquí lo que nos está diciendo es que es un cuerpo de agua y nosotros podemos eh, dibujar aquí hay, hay más información que nosotros podemos ir visualizando este también es un edificio y el cual aquí de manera puntual nos dice que es un lavado de automóviles. Aquí de igual modo nos dice que es un edificio y que es una pizzería. Entonces como podemos ver podemos nosotros eh, identificar más construcciones. La idea es que nosotros podamos eh, dibujarlo o que nosotros podamos eh, realizarlo entonces vamos a buscar un área que nos pueda que nos pueda ayudar a, a dibujar alguna infraestructura Aquí, a manera de ejemplo, vamos a agregar un área, vamos a darle clic, vamos a darle clic, vamos a darle clic, clic, doble clic, y esto es una piscina. Vamos a, a cerciorarnos si es, si es del tipo que nosotros estamos buscando. y nosotros podemos eh, agregarlo. Entonces con esto nosotros podemos saber eh, o agregar una área el cual nosotros identifiquemos el tipo de infraestructura. En el catálogo de OpenStreetMaps nosotros vamos a poder verificar toda esta información y dependiendo del fenómeno que nosotros estemos eh, Llevando a cabo o estemos dibujando, le asignaremos su respectiva etiqueta. Aquí parece ser que es una planta recicladora de, de agua. Entonces vamos a, a dibujarla. de lado agua. agua planta de energía zonal planta de energía general planta potabilizadora de agua podría ser entonces aquí vemos la imagen, aquí está por ejemplo planta depuradora de aguas residuales, que me parece que es la más correcta. Aquí podemos ver este, la imagen, si queremos ver la, la documentación, vamos a darle clic, abrirle un enlace nuevo. Y pues al parecer es pues, muy parecida, ¿no? Entonces, esta es la etiqueta correcta para ese atributo. Vamos a regresarnos a nuestro mapa. Y entonces nosotros estaríamos eligiendo esta, ¿no? Una planta depuradora de aguas residuales. Si nosotros superamos el nombre de la planta, la podríamos agregar. Si no lo sabemos, así está bien o es de la manera correcta. Esta es la manera de dibujar áreas y de asignarle su correcto etiquetado. En lo postre veremos la configuración de líneas o cómo se dibuja el modelo de líneas sobre OpenStreetMap. Muchas gracias y Happy Mapping.